Ya es mitad de mes Bueno pues eh, damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos brindan De poder compartirles Un pensamiento más de mi devocional diario Y el tema de hoy es De cierto, de cierto Os digo, palabras de Jesús Y vamos a estar Esto viendo a través de las Sagradas Escrituras En el Santo Evangelio Según San Juan, el capítulo 14 Verso 7 al 14 Y nos dice así en el verso 7 Si me conocíais también a mi Padre conoceríais. y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo a los discípulos, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Y la respuesta de Jesús, cuando le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Y esto es lo que está sucediendo, mi amado mi amada, también el día de hoy. Hoy, hoy, precisamente en este día, cuando nosotros no conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, como el que vino a darnos vida a nosotros, no para que tengamos una religión, sino para que tengamos una relación. Yo, yo enfatizo mucho esto, porque mucha gente tiene religión, y hay muchas religiones, existen muchísimas, muchísimas, de todo tipo, de todo color de todo sabor, pero la relación con Dios a través de Cristo Jesús solamente aquellos que le han aceptado, aquellos que le han recibido en su vida y en su corazón. Y a Felipe le estaba pasando algo parecido. Andaba junto con Jesús, pero no se había dado cuenta que él es el mismo Dios, desde una perspectiva humana, que vino y nació con un propósito. Entonces le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que esto es bien interesante, si lo podemos analizar un momento. ¿Por qué? Porque el conocer a, a Jesús... Cuando Él vino físicamente, automáticamente estábamos viendo al Padre, o ellos estaban viendo al Padre, pero ellos no pudieron reconocer eso. Tuvo que pasar por el sacrificio y todo lo demás de morir en la cruz para que después se pudiera dar más la revelación. Fíjese lo que dice ahora el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras entonces, qué tremendo, porque Jesús le estaba dando aquí una revelación bien tremenda a los discípulos y a Felipe las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, y todo lo que está pasando aquí con ustedes, que, que están viendo ustedes, no es mi obra, es la obra del Señor, o sea la, la obra del Padre, y por eso dice en el verso 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí o sea, porque los dos son uno de otra manera, créeme por las mismas obras Qué interesante, qué, qué maravilloso Es la palabra del Señor Cuando Él nos está dando la revelación Que el Padre y Él no son más que una misma persona Y luego falta el Espíritu Santo Para que se complete la Trinidad de Dios Una Trinidad que también mucha gente no la puede entender ¿Por qué? Porque no están en el Señor como debe de ser Ahora veamos el verso 12 Dice, de cierto, de cierto os digo Por su tema de cierto, de cierto os digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Fíjese que, que hermosa manifestación del Señor Cuando dice esta Pues es una promesa Para mí es una promesa El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y eso no es nomás para los discípulos Esto es para todo el mundo Para quien cree Dice y, si, y aún mayores hará Porque yo voy al Padre O sea, Él estaba ya dejando esto para que nosotros como seres humanos pudiéramos también realizar grandes obras en su nombre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el verso 13, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y debo decirles en este momento que tenemos la experiencia de haber visto, haber visto así de cerquita, sanidades de cáncer. Madres que no pueden tener familia, o sea mujeres que no pueden tener familia, tener familia y tantas sanidades que el Señor ha hecho y tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho a través de la oración de fe entonces para nosotros no hay ninguna duda de todo esto porque eso que el Señor le decía a Felipe pasó hace dos mil años para poner una fecha y todavía el Señor sigue haciendo milagros y maravillas cuando en una administración en la radio una mujer pudo ser rescatada de la muerte cuando se iba a suicidar y no solamente una Varias personas se les pasó lo mismo Entonces A mí no me queda la más mínima duda Del amor y del poder del Señor Por eso yo le alabo, le bendigo Le honro y le glorifico Y te invito a que hablemos un momento juntos Padre, le adoramos, le bendecimos Honramos y glorificamos Su santo nombre, cómo no darle gracias Señor Porque aquí se muestra Palpablemente A través de su santa palabra Que nosotros también tendríamos la capacidad De hacer milagros y no nosotros, sino que se los hace, porque se hace en su nombre. Y el Padre lo realiza, porque lo pedimos en su nombre. Y Señor, gracias, mil gracias Señor. Ahora yo le pido la bendición sobre todos los que están viendo y escuchando este video, para que ellos reciban la bendición que estaban esperando. Y a ti te digo mi amada, a ti te digo mi amado, recibe la bendición. Esa bendición de salud, de tu matrimonio, de tu familia, de tu hijo drogadicto o tu hija, en fin, de esa necesidad que tú has tenido, recíbela en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y a usted mi Dios, la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Si te place, compártelo y toma la bendición del Señor Amén, Amén